Mi nombre es Javier, desde que conocí a Satanás, como vuelvo y les digo, ahora mi vida ha cambiado totalmente, me siento feliz, contento, con todo lo que cada día más me da Satanás, porque en el momento que yo lo necesito, él me apoya, no como Dios, que cuando lo necesitaba, me dio la espalda, Satanás, cada ratico, cuando quiero hablo con él, porque ya le tengo confianza, ya me entiende, ya no soy tímido, ya me entiendes, por lo menos en este momento, yo ahora, yo soy Satanás, ahora me siento bien muchacho. ¿Ustedes qué piensan a otro rico cuando los ven en buen carro, buena moto y ustedes a pie? ¿Le ponen la mano, lo ignoran a uno? ¿Prefieren botar la comida y hacerlo a un dirigente de la calle? ¿Ya me entienden? Entonces los, los, los invito a que busquen de Satanás, hagan el pato y vivan bueno.